Este helicóptero que utilizaban la Guardia Nacional en el Estado Zuria para reprimir a los manifestantes de forma justa, reclamando sus derechos. Y el día de ayer, vean ustedes lo que pasó. El mismo helicóptero terminó cayendo. Murieron todos sus tripulantes. Tripulantes que antes. Habían reprimido a los venezolanos. Acción y reacción. Y que cada uno de ellos se vea en el espejo. Porque a cada uno le va llegando su momento. La justicia tarda, pero va a llegar.